Falleció en trágico accidente Robinson Antonio Rosa en el tramo carretero Cotuí Villa La Mata, tras deslizarse la motocicleta que conducía y ser arrollado por otro vehículo. Claudio Chiso residía en la calle Francisco Bono del sector Los Pomos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.